¡Gracias este es mis Curlis! ¡Cuánto tiempo! <risa> bueno, es que estoy en Instagram y estoy subiendo unos videos fantásticos y, y también estoy pues, subiendo fotos, así que me tenéis en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y bueno, hoy tengo a hacer un video porque estaba preparándolo, así que quería haceros un video chulo. Ya sabes que soy Carmen Mangue y soy la fundadora de CurlinMange.org. Hey, ¡Qué bien que esté aquí otra vez! Y hoy vamos a hablar de qué? de esfoliantes de labios, ¿vale? Como el que está detrás de mí, ¿lo veis? Y quiero que vierais este, esta, este background superior porque así que vierais que se puede hacer con esfoliante o cualquier grano que tengáis en casa, ¿vale? Puede ser azúcar, puede ser sal, eh, ah, también a veces vienen granos que son como si fuera de, de albaricoque que ya están chafados, también podéis hacerlos con, con café, o sea, eh, muchísimos eh, tipos de exfoliantes que podéis hacer. Hoy vamos a hacer un esfoliante para labios de coco, de aceite de coco con sal, ¿vale? Podéis incorporar también, podéis utilizar en vez de sal, aceite o otro grano, como hemos comentado. Eh, lo que más me gusta de hacer mis propios exfoliantes es que primero es. Eh, es parte de la cesta de la compra, como mis super libros, recetas caseras para cuidar el cabello natural, donde tenéis un montón de variedad de, de trucos caseros que hacer con vuestra cesta de la compra. Porque tal como están las cosas, es súper bueno aprender a hacerse una de las cosas cuando no tiene tiempo, o no puede, o económicamente, pues eh, digamos que hay que estirar un poco el bolsillo o apretarse el cinturón, como decían los... Me dicen los, los entendidos. Vale, entonces vamos a empezar. El tipo de aceite que podéis utilizar para hacer este, este foliante de labios puede ser de coco, de aceite de, de girasol, si os va bien, de aceite de oliva, que ya es que el aceite de oliva es el oro, el oro líquido, lo llamaban porque es una pasada hidratante, regenerante, aceite de jengibre, que ya sabes que es antiséptico, eh, aceite de aguacate, el aceite que os vaya bien, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar el aceite de coco porque lo tengo ya aquí. Eh, ¿Veis que está líquido? Como hace calor, lo bueno es que al hacer calor ya no tenéis realmente que calentar. En invierno probablemente estaría más congelado, entonces... Eh, y sal, ¿vale? Puedes utilizar sal o azúcar, yo voy a utilizar sal, que también es parte de lo que tengo de la cesta de la compra, y lo voy a utilizar este, este vaso, disculpadme este vaso, que no sé por qué se me ha quedado, que es que el pobre es un poco antiguo y está rayadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a que incorporar lo que es la sal con esta cucharita. A ver si lo podéis hacer como lo hago. Eh, no sé sí, si sí lo podéis hacer. Voy a coger un poco de sal. ¿Vale? Y la vamos a incorporar aquí. ¿Veis? No tiene que ser mucha. Con esta cantidad es suficiente. No, o sea, a no ser que vayáis a hacer mucho exfoliante. También lo podéis guardar. Ya tenemos lo que es el, el la salvia metida en el, en, el, en, el, en el vaso este, que está un poco rayado, porque hago muchas cosas en este vaso. Y luego tenemos ahora, perdonar, uh, el aceite de, de coco, que lo puedes echar o con un vaso, o, o, o sea, con... Así como yo lo estoy echando, ¿vale? Este es un poquito, ¿vale? Eh, sería genial que lo hicieras también con la cuchara para ir midiendo, pero como yo no tengo mucho espacio aquí para poner, y lo que yo voy a hacer es removerlo. Es muy sencillo, es como el que tenéis ahí atrás. Voy a hacer eso también, si queréis podéis añadirle un poquito de, de, de, de fresa, por ejemplo, eh, un poquito de, de, de sandilla, para que se, porque también es refrescante a la vez que lo que es... Eh, o si está si esfoliando el labio, si hidra, o si está también pues, refrescando. Una cosa de la que vamos a hablar, ¿sabes cómo un poquito? Es muy sencillito esto, ¿ves? Ya lo tenemos. Vamos a cerrar lo que es el... El aceite de coco lo podéis obtener o en una tienda que también sería parte de vuestra receta de la acceso a compra y si no está haciendo servicios y donde no lo venden ya sabéis que podéis ir a mi tienda, Curlymangue.rg, lo que es en la página web que haya hecho una selección de todos los productos que yo compro en Amazon, ¿vale? Para que veáis directamente, podéis clicar e ir ya a compraros el producto. Así que nada, y así me ayudes un poquito con la afiliación. Bueno, ahora vámonos allí y ya una vez que tenemos ya el exfoliante Lo único que tenemos que hacer, segundo por favor tener siempre lo que es una servilleta para poder poner en la cuchara luego Entonces vamos a coger un poquito de esfoliante y lo que vamos a hacer es ¿Veis? Es muy importante que si tenéis los labios cortados no lo hagáis, ¿vale? Porque si no lo que va a suceder es que os vais a hacer más daño. ¿Veis cómo quedan los granos en el ladio? Yo le he echado bastante aceite, pero luego le voy a echar más sal. porque no lo quería demasiado fuerte, entonces dependiendo de lo fuerte que lo queráis le echáis más sal o le echáis menos, igual que lo mismo del azúcar. verdad bueno, estando así... Esto lo voy a hacer es... va... a soltar los labios, porque ya sabéis que al extenderlo obviamente siempre con la mascarilla, lo que está pasando es que muchas veces se nos, se nos resecan muchísimo, ¿vale? Porque la mascarilla absorbe, absorbe muchísimo la vasita y, y nos deja, y la que raspa, entonces nos deja lo que es el ave súper seco. Es importante, estoy intentando un poco la sal, no debo evitar aceites que sean comestibles como el coco, el aceite de oliva, es que no pasa nada si se te da un poquito en el, en el labio no pasa nada, ¿vale? Un poquito en la boca no pasa nada. Entonces, una vez que lo tenemos así, le podemos ir dando bastante rato. vamos dando. Recordad que esto solamente lo podéis hacer si, si no tenéis el labio cortado. Si no tenéis el labio cortado, es mejor que primero esté sano y esté bien. Eh, compraros un cacao o ponerles un, un aceite de estos también, acetonina también, porque va a hacer, ayudar a que esté más hidratado y que no se, y que no se te agrieten los labios o glicerina para que el labio esté mejor. Y luego ya cuando el labio está curado ya os podéis exfoliar el labio, ¿vale? Porque si lo hacéis mientras está, está mal el labio pues os va, os va a sangrar, van a salir heridas y además los pellejos van a, pues, van a quitarse y vais a pasarlo mal, ¿vale? Además si utilizáis sal para exfoliar lo que va a pasar es que se va, os va a picar porque así es que la sal pica. Escuece, escuece, a mí no porque yo tengo los labios que lo único que me pasa es que los tiene súper resecos y con los tiene como, o sea, como rugosos, como si fuera la piel de naranja, entonces con esto lo que hago es esfoliarlo Luego una vez que yo he terminado, ¿qué es lo que hago? Una vez que he terminado la misma, un poquito de, de aceite de coco, que es para hacerme el esfoliante eh, Cuando yo termine me voy a limpiar ahora, voy a hacer delante de vosotros pero normalmente lo que hacía es coger una, un, lo que es una gasa o un... O si fuera un algodoncito que se viera un poquito mojado quitaroslo bien y luego ya daros con agua, ¿vale? Pues yo lo voy a quitar así porque estoy aquí delante pero ya lo sabéis lo que tenéis que hacer. Yo lo que haría sería así. Esto rompe luego lo haría yo en el baño. Esto lo tenéis que hacer con lo que es un algodoncito y luego daros un poco de agua es que ya lo tenéis así que ya hemos enfoliado hemos el labio. Cogemos el mismo, el mismo aceite de coco para finalizar. Que es este, ¿veis? Y lo vamos a utilizar también de hidratante. Y también lo puedes utilizar, pues, de brillo. <risa> ahora, ahora no, porque tenemos que dar la mascarilla, pero ya habéis visto que es muy fácil y tú hacer el exfoliante, es muy rápido, no tenéis, la verdad es que no tenéis que hacer muchísimas cosas. Y dentro del exfoliante yo podría haber incorporado un poco de fresas, por ejemplo, para darle lo que es la frescura, un poco de sandilla, un poco de, gen, también podría haber cortado jengibre, que es antiséptico, haberlo incorporado, ¿de acuerdo? Lo mismo que hemos hecho los exfoliantes de labios, también un día vamos a elaborar un exfoliante para, para cuerpo le vamos a añadir jengibre para que veáis cómo se hace. Hay que hacer más cantidad, de acuerdo. Y pues para porque es para el cuerpo. ¿Y qué más os iba a contar? El aceite de los aceites hay que tener muy, mucho cuidado con ellos. Hay que elegir los que sean comestibles, de acuerdo, porque es algo que vas a darte en el labio. Entonces es importante que sea comestible, como el de coco, como el aceite de oliva, como el el aceite de girasol. También lo puedes utilizar. O sea que es bueno que sea comestible. Y nada, y con esto hemos terminado. Y espero que os haya gustado lo que es mi, mi vídeo sobre cómo hacer esfoliante casero y cómo, los aceites que puedes utilizar. Ya los productos, pues, la sal, el azúcar, otros tipos de granito. Y también, pues, ya, ¿qué más? Y ah, bueno, lo que tengo, suscribiros, suscribiros a mi canal. Suscribiros a mi canal, porque es, es, que es un canal que la verdad que se está esperando con ganas. Y es, y yo os quiero un montón. ¿Y qué más? Aquí estoy en Instagram, en Facebook, y también estoy lo que es en Twitter. Y luego ya si sabes que tengo un libro que es fantástico, que son recetas caseras para el cuidado del cabello natural. ¿vale? Y ya estoy preparando otro, pero todavía es sorpresa, no sé muy bien. Ya cuando lo saque la portada, ya la vais a ver. Y nada, y, y qué más, y qué más. Así ah, si tenéis, disponéis de la tienda. Hay una tienda donde yo he hecho una selección de todos los productos que yo voy, voy utilizando, eh, ya sea el. Este coco, que yo, este coco que yo voy utilizando, que es el aceite de coco, no sé si lo podéis apreciar. Eh, ya sea el aceite de coco, ya sea la manteca de karité, cualquier cosa que yo haya probado y que yo me haya puesto, eh, lo que hago yo siempre es, ponerlo todo, reunir todos los productos para que los podáis probar, ¿vale? O los podáis comprar. Al igual que si yo me hago unos logs, pues las extensiones donde las he comprado están ahí para que todo vosotros podáis disponer de forma súper sencilla, ¿vale? Y así, pues, no tenéis que ir buscando por la red. Eh, otra cosa más, si alguien quiere que yo le promocione cualquier producto o cualquier eh, tipo de extensión o lo que sea, por favor, que contacte conmigo en lo que sea abajo, que lo voy a dejar es Curly Man punto <risa> no. gmail.com ¿vale? Así que oh, oh, podéis contestarme de, a través de Instagram. Y eso es todo por hoy, un besito y os quiero un montón. Y recordad, sencillito, esfoliante para labios ¿vale? Simplemente con un poco de sal y aceite de, de coco, nos vemos.